Estimados amigos y colegas, soy Marcela González, nefróloga del Hospital Militar de Santiago, secretaria ejecutiva del Congreso de Nefrología, Hipertensión y Trasplante 2021. Queremos invitarlos a participar de este gran evento. La pandemia por COVID nos impide reunirnos físicamente, pero se realizará de forma virtual entre el 15 y el 19 de noviembre de este año. Les cuento que nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías. Mejoramos la plataforma, dando mayor énfasis a la interactividad y la personalización de los espacios virtuales para cada usuario. Este año hemos querido darle un enfoque multidisciplinario, abarcando variados temas de interés. Queremos mejorar la participación de médicos y otros profesionales de la salud, tanto de la región metropolitana como de otras regiones. Tenemos los mejores expositores nacionales e internacionales para cada año. Cabe destacar que hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID-19, por lo que dedicamos nuestro curso precongreso a este tema, con un enfoque de la situación actual de nuestros pacientes a esa fecha, pero también vamos a tomar en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la salud mental de nuestros equipos de salud. Queremos agradecer también la participación de la industria, sin la cual nada de esto sería posible. Los invitamos a revisar los impuestos de este año de la industria que serán de gran nivel. Desde ya entonces los dejamos invitados a inscribirse en nuestra página y espero que nos veamos pronto.